...continuamos hablando con gente, con amigos y con amigas... ...ahora nos estamos aquí pasando un rato divertido... ...con una compañera que ha, habido, ha venido a hacer un taller... ...un taller simpático... ...unos cuantos, ¿No? un poquito más, más que simpático... ...¿de qué era? ...de risoterapia... ...ah, eso está bien... <risa> eso está es muy lo... bien... ...y nadie ha participado, ¿no? ...no, casi nadie, casi... solo 500 personas... ...ay Dios, cuéntame qué han hecho... Pues yo creo de todo menos estar triste, ah. sobre todo soltarse mucho, mucho y bailar y sentirse y, y, y probar nuevas carcajadas, que hacía falta. Y no es el primer año que tú vienes, ¿verdad? <risa> no, el segundo. El segundo. <risa> tú ya me conoces. Ya la conozco. <risa> ay, ay. Ha sido la verdad que una buena experiencia contar con ella, porque dinamiza y, y bueno, y volverás, ¿no? Hombre, espero que sí, porque no hay nada mejor que esto y aparte que este año es como más grande, más cosas y bueno, esto está genial. Mm. Me decía ella que estaba así como muy poco cansada de no hacer nada. No has estado haciendo nada, ¿no? No has bailado, no te has reído no que vas así como casi no me puedo mover que estoy aquí <risa> digo lo, lo dimos todo en los talleres ahora qué pero preciosas porque qué cuando ves que estamos todos bailando así es como wow qué, qué bueno qué importante qué bueno mira y si nosotros quisiéramos cualquiera que te esté viendo hacer un taller contigo dónde te puede localizar pues a través de mi página web que es lo más fácil que es el www elartedereir.com el asegurado que se van a reír asegurado que yo lo he hecho que reír bueno, es un arte es un arte hoy sí. en día más sí, sí hay que tomarse la vida con humor sí verdad y reírse expresarlo sí. el humor hay que expresarlo importante para qué tragarlo para qué tragarlo muy bien pues muchas gracias muchas gracias a ti bueno nos vemos seguimos chao, chao.